Es Paula Jalil, enviada especial de Grupo América Canal 7 Radio New Will, está aquí con nosotros ¿Cómo estamos, Paulita? Juan, Bienvenida hola, Bien, feliz De acá sí, al, ¿qué te al 18 de diciembre La copa tiene que estar todos los días todo lo, sí, es, por verdad, es verdad no porque eso tiene un negocio aparte. pero no la podemos romper porque hay que doblarla, chicos. escúchenme vamos a escuchar antes para introducirnos en el tema para meternos en lo que se viene que es la charla con Paula que debe tener mucha ansiedad por ir a cubrir la Copa del Mundo eh, con, anoche los chicos del Noticiero Central consiguieron una muy buena nota con el cónsul gran tarea de la producción para dar con el cónsul en el sentido de conseguir que es, que brindara el testimonio no un hombre muy ocupado por estas horas cónsul argentino en Qatar se llama Juan eh, Sassaroli, y así hablaba con nuestros compañeros, dando detalles de lo que se viene. Ya hay muchos argentinos, incluso en Qatar, esperando por el Mundial. Para reforzar la embajada, eh, previendo la cantidad de argentinos que van a estar viniendo eh, para el Mundial. En base a la cantidad de argentinos que estamos esperando, que es algo así como 40.000, eh, viniendo de, todos, de todas partes del mundo, eh, principalmente Argentina y también de Europa, ante cualquier eventualidad poder... Eh, disponer de personal para poder eh, acudir eh, a cualquier tipo de, de emergencia que pueda suceder eh, en cualquier estadio, en cualquier eh, lugar de la ciudad. Todos los días están llegando cuatro o cinco argentinos fácil chicos muy jóvenes de, de todas partes del país que, viene, que vienen acá a trabajar en lo que sea, en el sector de la gastronomía, eh, en, en, en hoteles, en, en, en lo que sea, nosotros tenemos líneas eh, de emergencia para que la gente ante cualquier eventualidad pueda llamar y pueda eh, solicitar que perdió pasaporte, que no sé, que está detenido, que, no, que, que, que, que sufrió un accidente eh, y bueno, estar eh, 100% pendientes, cien pendientes, una mujer musulmana, por ejemplo, un hombre no puede tener en contacto. Ni hablar de darle un beso, menos darle la mano. Uno lo que hace es tocarse el pecho y saludar. También penado escupir en la calle, uno no puede, le pueden poner multas por eso. Eh, me contaron de un caso de un chico que, que obviamente el, el alcohol está prohibido acá en Qatar, eh, solo está habilitado en, en lugares específicos, como hoteles, eh, lugares, un, un lugar especial donde venden alcohol, y tenés que tener una licencia para poder comprar alcohol. Pero, por ejemplo, para resumirles rápido, me pasó el caso de una persona que, ebria, eh, eh, eh, salió a la calle, eh, hizo, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, un pis en, en, en, en, un, en una pared, eh, y eh, lo detuvieron, estuvo tres meses eh, en, eh, en la cárcel, y estuvo tres años sin poder salir del país. No, no era un argentino, era, era un galés. Era un galés, sí, sí, sí. Hemos hecho eh, una guía con un montón de recomendaciones, la cual le recomiendo a todo aquel que quiera que quiera venir acá al mundial, que la lea, y el que no, para, para introducirse y saber más o menos cómo, cómo son las reglas aquí, se la pueden bajar de la página de Cancillería, es, es, realmente está muy buena. En lo que respecta a, a lo que va a ser el mundial, lo, lo que se dice es que si bien son muy estrictos, o sea, el día a día de acá es bastante estricto, eh, de, durante el mundial... Eh, van, a, van, a, van a aflojarse, por así decirlo, al, alguna, algunas cosas, porque realmente, imagínense, si se si, si, si aplican, digamos, como si fuese un día a día, eh, realmente no van a dar abasto, no sé, las cárceles, claro, se van a ver desbordados, de, deportados por todos lados. Eh, esto, no, esto no quiere decir que la gente venga y, y se relaje y haga lo que quiera, ¿no? No quiere decir, pero qué difícil va a ser controlarlo. Paulita, una vez más, eh, buen día, bienvenida buen día, y gracias por estar andan? con nosotros. Con mucha expectativa y también tomando ¿no, algunos recaudos, porque obviamente, sí. aparentemente van a haber controles. Yo después quiero ver cuánto de todo esto que en la previa se dice que va a pasar, va a pasar, efectivamente. Sí, es que va a haber más o menos un millón de personas de todo sí. el mundo entrando a Qatar Así que bueno. Eso es un poco complicado, no sé si los van a poder controlar. Dicen que hay policías de diferentes colores, unos es verde, el otro sí. es azul, y van a ser unos para las normas morales, otros para que controlen, digamos, las entradas a los, a los estadios y así diferentes, digamos, policías eh, que, bueno, van a estar ahí, que han sumado muchos, inclusive han traído gente de otros países, cataríes de otros países, para que actúen, digamos, eh, como seguridad. Claro, eh, porque es un episodio que va a transformar posiblemente a Qatar, claramente, porque es un mundial tiene una característica muy especial. Paulita, vos lo has estudiado muchísimo. Es muy pequeño, esto no se ha dado dentro de oportunidades. Totalmente. Que, que se juegue en tan poco espacio semejante cantidad de partidos y que en tan poco espacio se reciba semejante cantidad de gente. Totalmente. Dicen que más o menos es como Mendoza. El, digamos, la capacidad la, y la población. Gran, más gran menos Exactamente. Y 8 millones de habitantes, más o menos, que en realidad la mayoría, más del 80%, son extranjeros. Claro. Entonces, bueno, ese es un tema. Lo bueno es que... Porque hay... el, el, el radio, eh, Paulita, donde se van a disputar los partidos de los, de los estadios, es de 50 kilómetros. La distancia mayor nada. entre un estadio nada. y otro. La Es bueno, cómodo para el que Totalmente. va. Totalmente. Para el que va, pero, es que Pero se va a dar un... Sí, algo muy Porque especial. Porque en otros mundiales, al ser tanta distancia, qué sé yo, no sé... Sí. Los de un grupo van a un lado, el otro, y después se terminan mezclando un poquito en la recta es, final del mundial. Pero ahora están todos. Es, todo lo, es, lo, es, es el extremo opuesto a lo que va a ser el próximo mundial. Total. Que vas desde Canadá hasta México Exacto. es una locura. Y eso va a ser muy difícil, obviamente, es una locura. En la cobertura. Es que por Hola, eso gracias. la FIFA estableció una diferencia de cuatro horas entre que un hincha puede ir a un partido e ir claro. a otro. Porque podés en un metro, dicen que van a pasar cada cinco minutos. Porque si no, claro, todos podrían a ir, a, ir, ir sí. a los cuatro partidos del día. Claro. Exacto. Si quisieran. Sí, sí, sí, sí. Pero no va claro. a poder ser porque la FIFA dice: no, pará, no, no, esto claro, no lo vamos a Van a poder ver dos partidos por día los que tengan. Claro, es un chances. montón dos partidos. ¿Sí? Sí. Argentina, ponele, que juega más o menos pegado al grupo de Francia. Eh, no podríamos ver nosotros uh -huh. al, al grupo de Francia y Dinamarca, que es un, un buen, muy buen partido también. Ahora, Paulita, estás preparada para lo que va a ser un mes, ojalá sea un mes, ¿no? Porque sí, esto ojalá. va a depender también de cuánto <risas> dure la selección argentina. Eh, sin pausa. Sí, sin pausa. Totalmente preparada. La verdad que aparte desde acá nos han dado todo el apoyo, un montón de tecnología, porque bueno, eh, por ejemplo, el celular va a estar 100% todo el día, uh -huh. tenemos que cargarlo, otro celular, eh, un aro de luz, por ejemplo, también sí. para, para transmitir de noche. Eh, bueno. Toda la preparación para... Y vos sos bien futbolera, digo, porque por ahí no la conoce mucho Paula si no escuchan uh -huh. ni Will, y Paula es recontra, futbolera. Muy futbolera. Incha de este, San, Lorenzo. San Lorenzo de Almagro, Pídeme <risa> a Sebastián Salas. Claro. Eh, su ídolo es eh, Sebastián Washington Abreu, Este <risa> o, no, o no. el bueno, flaco Pacet. Tampo este, tampoco el no. ídolo. Actualmente yo te digo Torri y Ortigosa Ortigoz, son Ortigoz. mi. Aparte, Torrico es Mendocino. Pero tío, se es Paraguay. <risa> bueno, Quedamos pero no, es nacionalizado contenedor. Argentino. Eh, bueno, lo bueno es que Torrico es Mendocino. Torrico es Mendocino, sí. exactamente. Eh, ¿Tenés candidato, Paulito, o no? Para la Copa del Mundo. Sí. Además de Argentina. O Saquemos Argentina. ¿Qué más y, ves? Mira, yo la verdad, yo hice un PRODE con mi mejor amigo. Todos los mundiales hacemos un PRODE así de, digamos, vamos poniendo resultados y octavos, cuartos, uh -huh. semifinales, finales. Mi final es Argentina-Brasil, pero porque uh, yo lo no puse bueno, Argentina... ¿Vos que a mí me dé un infarto? No, o sea... pero yo lo puse a Brasil segundo. Para mí no sale primero. Ojalá que no, porque Así si que... la final es Argentina-Brasil, obviamente claro. no queremos que gane Brasil. Ahora, pregunto, pregunto. Esto quiero... Le voy a hacer un juego a todos ustedes dificultoso. A ver. La final es Brasil-Inglaterra. ¿Hincho no, por Brasil? Sí, sin dudas Brasil. Brasil. No, hincho por Brasil toda la vida. Mirá si vamos nosotros como argentinos a hinchar por Inglaterra. totalmente. ¿No hinchan por Inglaterra? No. No. no. La, no. no la final es Brasil-Uruguay. Uruguay. Uruguay. No, yo Brasil, porque si no nos superan cantidad de copas. Sí. Uruguay tiene dos. Brasil, eh, Brasil tiene 5. Pero Uruguay bueno. es como una provincia argentina, chico, No digas no no eso. <risa> la verdad, no. Ya sumerico, <risa> Con la banda oriental. No. Aparte, eh, con, con Uruguay nos ganó la cómo? final del 30. Entonces, bueno. Uh -huh. Uruguay tiene 2. Exacto. No, como 4? ¿Qué no. No que está hablando? Pero está mal, no. está mal. Tiene 2 Copa del Mundo. Porque le ha sumado los Juegos Olímpicos. Sí. Claro, pero, pero tiene no la del 30. No son, ganó la del 30 y ganó la del, la del 50, 50, nada más. Después le sumó los, los Juegos Olímpicos, por eso tiene cuatro estrellas del escudo. Pero no tiene que ver con las Copas del Mundo que ganó, ganó dos. Exacto. La de 1930, que se jugó en Uruguay. Y la eh, del 50. Y la del 50, que muchos tienen la expectativa de que el Mundial del 30, el próximo, se juegue sí. justamente en Uruguay y Argentina. Sumaron a Chile, porque uh -huh. ya Uruguay en ese momento era, se imaginan, incipiente. Se jugó todo en el estadio... Centenario de Montevideo Hoy no Exacto. podría Por eso se suma a Argentina Bueno y la final uh -huh. fue 4 a 2 para, Exactamente para A ver para otro Argentina. juego Me gustó eso eh, Otro juego Chicos Otro juego eh, A ver Voy a buscar partidos Y Partidos incómodos Partidos incómodos a ver. Juega por ejemplo eh... No Voy a hacer otra pregunta Voy a, a hacer ver. otra pregunta Qué miedo me da cuando cambia Sí este sí, sí, sí, sí sí, Argentina campeón del mundo uh -huh. Sí ¿Eh? O, este... 10.000 ¿es dólares. 10.000 okay? dólares. No. Argentina campeón pensalo, del mundo. Ya no. no lo quiero pensar. Para, no, eso no es negociable. Bien. Para mí, Argentina campeón del mundo. ¿Sofía? No, los dólares. <risa> también. Eh, <risa> es mucha plata. <risa> la verdad es que a mí la copa no me beneficia nada plata. y los dólares en me salen ganando un montón. Vos, claro, ¿Cómo? ¿Vos? ¿Qué cosa? No. <risa> Sí, tirando un 15, tirando un 15 y nada. Macho, lo voy a por mil dólares también. Sí. Agarro, Sí, yo también. No, no, no. Pues, sí, tampoco te venden por hasta, todo, hasta, eh. hasta por 100. Mira, por 100 lo pienso. Por 100, viste, ahí Ahí negociamos. No, sí. no ganamos nada nosotros porque ganen la copa. Claro, sí, es pues la la no, pasión. Una ¿qué serían capaces de tatuarse? Mm. Con tal de que Argentina gane la Copa del Mundo, comenzando por vos, Paula Salí. Ah. Bueno, yo, la verdad que no era? soy muy fan de los tatuajes, sí, pero sí. yo siempre dije que hay un, si hay un tatuaje que me haría sería un... Maradona, mira qué bonito, 10, chicos, se si haría Maradona. El 10. Pero bueno, ahora le complementaría si gana Messi, con un Messi, algo así, chiquito, bien, chiquito bien. en la espalda. Bien, Roy, eh... Si Argentina sale campeón sí. y esto ya queda forever. Ah, no, ponele un Está tatuaje grabado. así. Pasajero. <risa> ah, De hecho que después se va a No, no, no. no ah, lo, pero te lo dejamos para siempre. Sí, lo me me, me tatúo el gauchito del Mundial 78. Ah, me gustó. ¿Te gustó eso? Me gustó, me gustó. Me gustó. lo tatúo, pero posta, ¿eh? Sí, sí, sí, me gusta. Bueno, entonces ¿no? lo haces. Lo ya haces quedo, tú. Lo, lo haces, lo dejamos ahora. Si Argentina sale campeón, 19, título, por siempre Me tatúo el gauchito sí. del Mundial 78. Qué bonito. Sofía. Una frase. ¿Cuál? Y por ejemplo, ¿viste bueno, Messi pensar. que tiró ahora en esa arenga que se vio Cuando, en Netflix? A ver, la de ¿Cómo era la frase de Messi en la arenga? Se me fue ahora. Era unidos y. No, eh, tranquilos y. No, la verdad no, no me acuerdo. No, yo lo, lo haría lo vi, como que no. lo, los sueños. Que hubo, ya la, lo, de serie, todo eso. lo de la serie. Sí, la serie. No, bueno, yo me pondría una frase como frase que, que los sueños sí. se cumplen. Es sí, sí, un sueño no, de Messi. Yo haría algunos sueños se cumplen. ¿Los sueños se cumplen? Sí, me voy a tatuar. Los sueños se cumplen. No, yo nada. Nada, Agustina. A ver, si es temporal lo que vos sí. quieras. No, pero si vos tenés que elegir. Lo, no, lo, de hecho, no sé, me dicen tatuate a Maradona, no tengo ningún problema si es temporal. Claro, pero, si pero es... no tenés que vos lo No, elijas. bueno, si temporal, es temporal permanente... te puedes tatuar a la tortuga claro. Manuelita, que eso. para claro. el caso es lo mismo. Si es permanente nada. Eh, ¿A qué selección les encantaría que le vaya muy mal en el mundial? Mm. Inglaterra. A Inglaterra, sin duda. Sin no, tratar. porque los jugadores no tienen la culpa bueno, de pero la no historia. No, tan buena, Sofía. <risa> pero de paso pero una sí. De paso ¿Estados no. Unidos juega? Sí. ¿USA sí juega? Sí. Mira, ah, también me gustaría que les vaya mal. Porque juega con Irán. Con y no. con Inglaterra. Mira, qué y fuerte. No nos metamos con geopolítica. ¿A vos te gustaría que le vaya mal a Francia? Francia? está demasiado... Está muy, co está muy no. elevado, dice, ah, bien. Para que sí. Francia lo nos sacamos nosotros en octavos de final. E Italia ¿En también octavos? me gustaría que, le, que les vaya No, Italia mal. no va al Mundial. Ah, Así que ah. ya le ha ido mal, ya, ya le fue o sea, mal. Ya la... Chile también. <risas> <risas> Tampoco va a ir mal.